Este martes, 11 de la noche, en El Espejo, conozca a Camilo Colmenares, cineasta colombiano, reconocido en el mundo por sus trabajos de animación experimental, producciones de cine independiente y contundente. El Espejo, todos los martes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión su Humana.